Muy buenas, bienvenidos a otro capítulo de Plan TV. Eh, yo soy Edu y hoy estoy aquí con Kike para bueno, hablar Edu. un poco de TypeScript. Exacto, del lenguaje de verdad, de eh. esas cosas que se usan en otros lados. Efectivamente, pues, a ver, eh, cuéntanos un poco, Kike, ¿qué es eh, TypeScript? ¿Para qué usarlo? ¿Para quién sirve? Pues mira, a mí me gusta mucho definir TypeScript como Javascript que escala, que no es una definición que me haya inventado yo porque no soy tan listo, sino que es una de las principales definiciones que encuentras cuando buscas en, en la historia de TypeScript y en la diferente documentación. Entonces, ¿qué quiere decir que, que sea Javascript que escala? Efectivamente, ¿a, a, a, qué, a qué te refieres? ¿A qué me refiero? Porque hay grandes proyectos hechos con, con Javascript, con Javascript? Y, y que más o menos escala. Efectivamente. Pues básicamente como TypeScript al final es un superset de Javascript que compila y respeta a JavaScript cumpliendo siempre en mascript uh -huh. pues es como si tuviéramos JavaScript con una serie de cosas adicionales que siempre van a respetar en mascript que para mí es lo más importante, y nos va a dar una serie de herramientas que no tenemos por defecto. pues Por ejemplo, ¿cómo haces una interfaz en JavaScript? Pues muchas veces no la haces, ¿no? Pues vale. TypeScript nos aporta esto. Entonces, ¿podríamos decir que TypeScript es un superconjunto conjunto de JavaScript? Exacto, uh -huh. totalmente. ¿Y para quién estaría recomendado? ¿A quién recomendaríamos pues usar TypeScript? Claro. Esto nos hace hacernos una pregunta, ¿no? Que dice, ¿es TypeScript para mí Efectivamente. o no es para mí? Pues, bueno, hemos preparado una serie de preguntas uh -huh. que nos harán ver si TypeScript es para mí. ¿Por qué? Porque TypeScript, creo, igual que todos los lenguajes, que no es ser para todo el mundo, obviamente. No todo es para todo el mundo, ni todo sirve para todos los proyectos. Entonces, lo primero que podemos ver es si es para nuestro equipo. Porque TypeScript uh -huh. no tiene por qué ser para todos los equipos. ¿Y qué condiciones debería tener un equipo para que TypeScript um, fuese para él? Pues mira, yo lo clasifico en diferentes tipos de desarrollador que tiene ese uh -huh. equipo. El primero el que creo que es muy, muy interesante de TypeScript. Esos equipos, como tenemos muchas de que son mixtos, que hacen historias verticales. que sí. tienen, por ejemplo, gente de backend que hay que tocar cosas de frontend que quizá no tienen interés de hacer la infraestructura de todo el código frontend, uh -huh. no se interesan pues por los preprocesadores, no tienen interés quizá por la automatización de tareas, pero sí que quieren hacer buen código. Entonces, en vez de decir la frase de, bueno, como es Javascript, da igual, les podemos dar una serie de herramientas que les ayuden a sentirse más cercanos a cómo es el backend, por ejemplo, con las cosas que tienen las clases que no hay en Javascript, o, o sea, los generadores. ¿en ¿Qué me ayudaría? ¿TypeScript en...? Yo que vengo, por ejemplo, que de Backend, back ¿en Perfecto. qué me sería más familiar Mira, hoy en día, a veces la línea queda un poco difusa porque muchas cosas que son de Backend las empieza a implementar Ajá. las diferentes versiones de Enmascript. pero las clases en Enmascript en no son tan poderosas como, como lo son, en, por ejemplo, C Sharp o Java. Sí, son un poco más que C uh -huh. Sí, al final siguen siendo prototipos y simplemente les ponemos una capa bonita por encima para seguir trabajando con ese patrón. Eh, por ejemplo, las interfaces, que me parecen las cosas más básicas de la programación. Poder implementar contratos para poder hacer que tus clases implementen una serie Entonces de contratos y demás. tengo interfaces en TypeScript. Sí, sí, tienes interfaces ¿no? reales en TypeScript que no en JavaScript porque en la interfaz no se compila nada. Simplemente lo usamos mientras estamos trabajando o en el momento de compilación, cuando estamos... Eh, chequeando. Cuando, tendríamos... cuando hablas en tipo de compilación es porque hay un proceso de eh, transpilación de TypeScript a mm. Javascript y qué herramientas usamos para ello. Para eso podemos usar un montón de herramientas diferentes. Normalmente por norma usamos Webpack uh -huh. con un loader de TypeScript aunque también tendríamos la command line de TypeScript que es TSC Muy que podría hacerlo uh -huh. y casi siempre se recomienda poner después de esa capa Babel para poder seguir transpilando, es decir... Para navegadores de los antiguos. Exacto. Ya no sole solemos transpilar TypeScript a un código moderno de Javascript uh -huh. y luego Babel hace esta otra transpilación a si necesitamos compatibilidad con otros navegadores. Vale. Ah, Entonces, la gente va a que entendría todo esto y también tendría cosas como los genéricos, que los usamos mucho y ya JavaScript y no tienes nada así. Uh -huh. eh, no simplemente hacer listas de cualquier cosa, no hacer listas de números, listas de... De cadenas, ¿verdad? ¿por qué? Porque TypeScript tiene tipos, es la principal feature que pero tiene efecto, entonces básicamente para un programador Packend orientado a C, -sharp, mm -hmm. acostumbrado a desarrollar con clases eh, y fuertemente tipado, TypeScript le va a hacer una dar transición, eso, ¿eh? sí, le va a dar una mm -hmm. transición más suave, al final sigue siendo frontend, eh, pero la transición va a ser mucho más suave. Entonces, sigamos. ¿Cuál sería otro tipo que mm -hmm. me gusta mucho ofrecerle TypeScript en sus proyectos? Pues un en programador frontend que se considera avanzado. y en entenderíamos por eso? Claro, es que entenderíamos, difuso, ¿no? <risas> es muy difuso. Al final, ya no voy a entrar en roles como senior junior porque nosotros no trabajamos con Ajá. ese tipo de roles, pero sí, si tú eres programador JavaScript y sientes que se te empieza a quedar corto, pues probar otras herramientas que te ofrecen cosas nuevas que no tienes te puede ayudar mucho. Por uh -huh. ejemplo, a mí TypeScript me ha ayudado mucho a entender mejor la inyección de dependencias en JavaScript, porque también puedo hacer inyección de dependencias en JavaScript, uh -huh. solo que tener Herramientas como TypeScript, como por ejemplo, como hemos dicho las interfaces, me ayuda a entender mejor ese patrón. Perfecto. Vale. Y así con un montón de cosas, pues hacer genéricos en Frontend. Quizá piensas que no necesitabas, hasta que lo usas y no puedes dejarlo o usarlo. Como muchas cosas, ¿no? Que Exacto. te vas acostumbrando a no usarlas hasta que las conoces y, y ya no puedes dejarlas. Las integras en tu. Exacto. De hecho, incluso con, unas cosas tan tontas con las clases, porque las clases prácticamente son iguales, pero cuando llevas cinco meses haciendo clases en TypeScript y vas a JavaScript, escribes cosas que no existen algo tan fácil como tener un método público, privado protected, claro, depende en qué momento vean este vídeo, quizá ya no... ah, en... algunas de las cosas ya existen ya en... <ríe> pero bueno, en, en, en a día de hoy normalmente estas cosas, pues no te das cuenta que son súper útiles, pero lo son y nos sea, aportamos para mí lo más importante son los tipos, Ajá. obviamente, pero todas las otras herramientas que te dan son muy interesantes y cosas como eh, siempre hacemos el triple igual o el doble igual, porque comparas tipo de valor. Son cosas que tú sabes, pero que al final te has, tienes que acabar estudiando en algún momento de tu vida. TypeScript ya te obliga a entenderlas. Claro, supongo primeras. que el hecho de tener tipos te ayuda a evitar muchos de estos errores. Sobre todo tener comparaciones. tipos durante la compilación. Ajá. Porque claro, como tú ya sabes, JavaScript tiene tipos. O sea, que los tiene demasiado tarde. <risa> en tiempo de ejecución no me sirve tener esos tipos. Vale, entonces luego estaría el perfil que... Yo no recomiendo, por decir una que no se recomiendo, pero es verdad que nosotros en nuestros equipos tenemos gente que cumple este perfil ¿Sí? que sí que está trabajando con TypeScript, que es la gente que está empezando. Y no ¿Sí? es que no le recomienda TypeScript, porque creo que todo el, todo el conocimiento siempre nos ayuda, sino que no le recomiendo estudiar solo TypeScript. Es decir, una persona que quiere ser frontend, porque puede ser que no quiera, pero si, si quiere decantarse hacia el frontend y quiere aprender TypeScript, primero <risa> lo que hace es aprender bien Javascript. Es como esta gente que te encuentras que sabe mucho en framework, pero no sabe Javascript. Entonces, claro, aprender que primero la idea JavaScript. es aprender las bases y la base de TypeScript es Javascript. Exacto. Yo he dicho, haría primero las bases de la programación, aprender mm -hmm. patrones, aprender a programar, luego Javascript, y una vez tienes las dos cosas, aprender TypeScript. Es verdad que hay gente muy buena hoy en día que es capaz de aprender las tres cosas a la vez. Yo no lo fui en su momento, pero genial, si es capaz de hacer las tres cosas a la vez, pues adelante. Pero no te centres solo en TypeScript, igual que no te puedes centrar solo en Angular, o solo en React, eh, perfecto, o solo en Vue. ¿Vale? Entonces, esto sería un poco las personas, uh -huh. que creo yo. Luego estarían los equipos o los proyectos, porque no son para todos los proyectos. TypeScript yo creo que es un lenguaje que tienes que saber adaptar. No en todas las circunstancias puedes meter cualquier framework, no puedes meter cualquier lenguaje. ¿Qué no entenderíamos hacer que para proyectos realmente grandes? TypeScript? Bueno, igual que antes, he hecho algunos ejemplitos. Uh -huh. Entonces, lo primero y el más... Bueno, para mí son los nuevos grandes proyectos. Es decir, un proyecto que empezamos, que sabemos que va a ser grande. A veces tienes que apostar y no estás seguro porque te han pedido un MVP, pero luego estás leyendo entre líneas bueno, que bueno, eso va a crecer efectivamente, efectivamente. y que lo quieres reutilizar o que lo vas a tirar y luego ya lo harás. Pero un proyecto que consideramos que va a ser grande en el futuro sería candidato. ¿Y qué es grande? te preguntarás. Porque claro, no todo líneas hace... de código. 100 Entonces, para eso, lo que intento vivir siempre es cómo va a escalar ese proyecto, Ajá. si va a ser un proyecto que escalece a lo ancho, o va a escalar de una forma más atómica, con componentes y demás. El tema es, proyecto grande es cualquier proyecto que tenga más de las páginas básicas, es decir, si tienes un about, un home y no sé qué, eso no va a crecer en la vida, pero si te dicen, no, es que hago una tienda, me da igual si la tienda hoy es pequeña, puede ser grande, ya. yo siempre incluso el término ser candidato a. Y vale. estar listos para eso. Eso sería para mí un proyecto grande. Pero es vamos, decir. Que eso casi cubre la totalidad del proyecto. ¿no? Exacto. Digamos, porque raro es un proyecto que no Yo creo que, que no, no, puede llegar no cubriría a... las landing pages, páginas las de marketing, cosas así. Cualquier proyecto que es, estoy haciendo un producto para mi empresa, es totalmente candidato. Uh -huh. Si hay un proyecto que ya de primeras que dicen, es el nuevo Facebook, solamente lo que está mal son las historias de usuario, no el proyecto. Porque uh -huh. tendrías que hacerlo de otra manera. Pero sí, casi cualquier proyecto que no sea muy limitado es candidato a crecer Perfecto. en algún momento. Eh, y luego teníamos uno de los que soy también muy fan, que son los antiguos proyectos que hay que actualizar, porque esto nos encontramos muchas veces, un proyecto que lleva 10, 15 sí, años uh -huh. funcionando, con Javascript, que no tiene por qué estar mal hecho, porque si lleva 15 años funcionando, de primeras algo hicieron bien. Entonces, esos proyectos que poco a poco queremos migrar, TypeScript nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque una de las principales razones es que todo código Javascript es válido en TypeScript. Entiendo, o sea, eso significa que puedo llegar a tener un código perdón, un proyecto con código TypeScript y código JavaScript Exacto. a la vez. Pueden convivir perfectamente. Sí que es verdad que siempre, si a la vez tu equipo ha de aprender TypeScript, yo te recomendaría empezar por algo más como vamos a hacer los tres uh -huh. en TypeScript para que tu equipo tenga tiempo de aprender. Pero sí que es verdad que puedes ir migrando Módulos, poco a poco, incluso empezar solo por los módulos nuevos son con TypeScript y los viejos, okay, poco y, a poco, y cómo se gestiona grandes. la comunicación entre estos dos tipos de código. Es decir, cómo puedes llamar desde TypeScript a código JavaScript que no tiene tipos y demás. No, no hay, hay ningún problema de... porque tú siempre puedes importar, igual que importarías cualquier archivo JavaScript, el TypeScript funciona igual, simplemente perderías el tipado. Es decir, pues si quieres Ajá. importar jQuery y no tienes los typings, haces un import de jQuery y lo que tienes es un objeto que no tienes ni idea sobre él. Pero bueno, es lo que has tenido los últimos 20 años. En Vale, o sea, estoy en la misma situación que estaría en Javascript. Exacto. Ya, efectivamente. Uh -huh. eh, vale, entonces sería cómo migrar con los, con los proyectos antiguos. Y esto sería un poco a los tipos de proyectos y los tipos de equipo que yo recomiendo TypeScript. Perfecto. Y ya para perderle un poco el miedo a TypeScript y verlo un poco, ¿puedes enseñar un poco sí. de código para que veamos cómo... Cómo sí, respira, ¿no? Exacto. Yo lo que he hecho ha sido ir a la página boilerplates.js.org. que esta página? Que es uno de los proyectos open source que tenemos gente del equipo de Plane y uh -huh. algunas personas de fuera. Y tenemos diferentes boilerplates de ejemplo, que no son plantillas, son boilerplates de buenas prácticas con diferentes tecnologías y frameworks. En este caso, pues tenemos la de TypeScript, la de Vue, de React, etc. O sea, es como un punto de inicio y consulta Exacto. Para... O sea, Sobre todo ahí practicamos, vemos las buenas prácticas que recomiendo. Entonces, me he bajado el de TypeScript y lo que he hecho ha sido preparar aquí eh, al editor code, que ya conocemos, Perfecto. Uh -huh. y vamos a trabajar un poco con él. Simplemente vale. tengo la consola con el código compilando y un watcher, y pues un lince en blanco. Uh -huh. Perfecto. Pues a ver, darnos un par de pinceladas rápidas de TypeScript. <risa> que es el hola mundo de TypeScript, ¿no? Pues el hola mundo sería const a dos puntos number igual a 1 Vale, entonces ahí podemos ver uno de los añadidos de Tepesquip, ¿no? Que es estos dos puntos number Exacto. que me define el tipo de la constante Correcto. A en este caso. De hecho, si pasamos de, LED, de const a let para poderla cambiar, podemos uh -huh. hacer ahora A igual a hola, y tendríamos un error que nos dice que, claro, hola no es un número, vale. es un string. Y a diferencia de JavaScript, bueno, eso en JavaScript funcionaría, ¿no? Pero eso nos avisa en tiempo de compilación de que estamos Exacto. cometiendo un error. Hoy en día a veces confunde un poco, supongo, sobre todo a la gente nueva, que si yo hiciera esto en este editor con JavaScript, podría llegar a ver estos, estas cosas. ¿Por qué? Porque estos editores lo que tienen es un servidor de TypeScript por detrás, compilando tanto JavaScript como TypeScript y comprobando. Es decir, esto está ya no es ni en tiempo de compilación, esto es en tiempo de cuando escribo. ¿Pero por qué? Porque por detrás está compilando todo Y más un tema de tooling, de herramienta. Exacto. No de, y, y estas no cosas de que sí. podíamos llegar a ver en JavaScript, no es porque JavaScript lo tenga, sino porque el editor tiene TypeScript por detrás comprobando mm -hmm. JavaScript. Correcto. ¿Cómo arreglaría esto? Pues si le pongo Any, que es el tipo reservado para pues típicas migraciones de Javascript, Ajá. ahora esto es cualquier cosa, simplemente. Ya, pues, Entonces, que ahora se comporta como Javascript en este punto. Ahora es Javascript. Uh -huh. Nunca tendremos menos que Javascript. Siempre bueno. como mínimo seremos Javascript. Uh -huh. perfecto. perfecto. perfecto Entonces, otras cosas muy interesantes, yo creo ¿no? que son las clases. Porque yo puedo declarar una clase, eh, pues, por ejemplo, Human. Sí. Y hasta aquí lo que tengo es Javascript en eh, script 6. De momento. <risas> no tiene ninguna gracia. Entonces, lo que tenemos es un constructor en el que... Ahora ya, ya se puede hacer, pero antes en Javascript tenías que crear las propiedades aquí. Sí. Uh -huh. ¿vale? Ahora ya se puede hacer fuera también. Pero lo que sí que no se puede hacer en, en Javascript es ponerle la public, protected o private. Yo hago public en name, De acuerdo, que es una de las cosas stream. que más choca a gente que viene de backend, exacto. por ejemplo, de lenguajes tipo C Sharp, cuando va a Javascript, el hecho de que no hay modificadores Uy, de visibilidad. Exacto. ¿no? Que te, tenemos que usar closures o... Totalmente. A un otro ámbito y demás Y aquí finalmente lo tenemos integrado dentro sí. del lenguaje Sí que es verdad que en script entra eh, Lo del private Lo están mm. haciendo a día de hoy Si estás viendo esto en 2050 Pues no lo sé, <risa> pero a día de hoy Aún no funciona, pero tendremos el símbolo almohadilla Seguramente, sí, que sí. nos ayudará a hacer privado Lo cual es un poco feo, pero bueno, no voy a entrar ahí También tenemos el protected eh, Name, age eh, Yo qué sé porque sus hijos literalmente los van a, a heredar ¿vale? tenemos estos tres Perfecto. y una de las cosas que más me gusta de TypeScript que esto fue gracias al feedback de la comunidad es que puedes declararlo así pero claro, ahora si hago un constructor y le quiero pasar los valores voy a tener que recibirlos name age y surname esto le falta sobre y eh, entonces tendré que hacer this.name correcto, no, hago un poco verbose por decirlo de algún modo, pero verdad? vamos que es un patrón muy típico que nos encontramos en lenguajes de backend, exacto, pero Tepescript, como digo escuchaba comunidad y dijo, podemos dar una vuelta a esto, mm -hmm. y sí, podemos dársela es tan fácil como hacer public private protected y esto es exactamente el equivalente a lo anterior, con lo bueno, cual la esto, mayoría de veces declaramos así los constructores. Esto me declara las propiedades con las visibilidades además indicadas Exacto. y los nombres indicados. Y los valores. El, y si quisiera tener un valor por defecto, uh -huh. puede hacer igual a hola. Perfecto, perfecto. ¿Vale? Y en este caso podemos ver otras cosas de TypeScript que tiene inferencia de tipos. ¿Qué quiere decir? Que el ejemplo que he hecho antes de bar a dos puntos number igual a uno, en verdad nadie lo hace. Bueno, bar, let, cons, ya sabes, hay dos millones que te podrán hacerlo ahora. En verdad nadie hace, ¿por qué? Porque tenemos inferencia de tipos. TypeScript ya sabe que si le paso un 1, esto es un 1. Tiene uno. que ser un nombre. Claro, y si ahora hago la otra vez, esto no va a funcionar. Que es como solemos declarar. Yo os recomiendo cuando estás empezando ser explícito en este sentido y ponerlo, uh -huh. pero una vez de coges soltura, lo mejor para el proyecto es que simplemente usemos la inferencia de tipos. Simplificar el código, exacto, en lo, en lo posible. Y una pregunta, eh, ¿no es Typescript el único lenguaje que extiende Typescript añadiendo tipos? Ah, ¿no? Perdón, Javascript añadiéndole tipos, ¿no? Por ejemplo, está Flow también. Exacto. ¿Qué, qué, ¿Qué opinión tendríamos en los pues mira, debates de Typescript? me parece un debate muy interesante porque durante un tiempo tenías Flow que al final era como un tipo de data notations en comentarios uh -huh. y demás que te daba este tipado y estas cosas. Y luego estaba Typescript fundado un poco diferente. Y a partir de una versión Typescript simplemente añadieron la misma funcionalidad. O TypeScript puede funcionar así o poniendo comentarios, eh, o sea, añadiendo decoradores en los comentarios, que es lo que acababas haciendo con Flow, vale. ¿vale? TypeScript te da las dos opciones, ser un lenguaje o ser este añadido, y Flow te da ser este añadido. Ya, yo como, siempre digo que prueben las dos y escojan, pero una me da las dos funcionalidades, vale. básicamente. Vale, perfecto. Pues nada, esperemos que esté esta iniciación a TypeScript haya sido interesante. Sí. Y bueno, Kike... Seguiremos hablando un poco y profundizando. Seguiremos en Seguiremos viendo. Cosas ya que en el TypeScript. Exacto, sobre todo según la reacción que veamos en los comentarios podemos ir siguiendo viendo, pues hasta qué punto quiere ver la gente, qué cosas quieren hacer, porque sí, todo este esto sí, es infinito. Sí, que dejen en comentarios si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia exacto. y intentamos seguir evolucionando. Sí, sí, por supuesto. TypeScript. Pues nada, chicos, muchas gracias por haber visto este vídeo plane TV y ya sabéis, suscribiros al canal y darle like.